Metas en tres. ¿Cómo conseguir metas, tus objetivos o resultados en tres? Hay tres puntos importantes, tres factores importantes para poder conseguir esto. Que nunca, nunca, nunca pienses que es por cierta difusa. Hay que trabajar. Y esos son: el carácter, precisamente a través de tu resiliencia, de tu buen sentido del humor y de aguantar repetitivamente, venga lo que venga, te hace también ser más adaptable. Con lo cual, el carácter y adaptabilidad, siendo fuerte y resiliente, van juntos. Después, la disciplina. Tienes que ser capaz de aguantar con disciplina lo que venga en pos de ese resultado. Con una auténtica obsesión. Y es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar. Como habrás oído mil veces, pico pala. Y después el compromiso. El compromiso es una determinación absoluta con responsabilidad de ti mismo en lo que haces. ...para llegar a esa meta, a ese resultado, a ese objetivo que quieres llegar. Como decían mentores hace muchos años, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Entonces, si tú realmente quieres conseguir algo, esto es como cuando vas al gimnasio... ...y le dices al entrenador, oye, ayúdame que necesito ponerme un poco fuerte, tonificar mis músculos, ser ágil y elástico... Y te dice, vale, ¿en cuánto tiempo quieres hacer esto? yo, oh, en un mes, en un mes, te va a decir, olvídate. O sea, en un mes es imposible. Esto te va a llevar mínimo seis meses. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto viniendo tres veces a la semana? ¿Fumas? Sí, tienes que dejar de fumar. ¿Bebes? Sí, tienes que dejar de beber. ¿A qué hora te levantas? A las doce de la mañana. No, te tienes que levantar a las nueve. Eso es disciplina, eso es compromiso y eso lógicamente es tener un carácter fuerte, no dejarte de, por la comodidad de estar en casa, en la camita hay quieto. Esa es la gran diferencia. Luego recuerda, carácter, disciplina y compromiso. Si te gusta, sígueme para más.